Este es un breve tutorial sobre el, el filtro, un filtro específico que hay en Audacity que me parece muy interesante y que permite explicar varios conceptos de filtros que es de otros tipos, de varios tipos que se pueden conseguir también en Audacity, como filtros específicamente pasa bajos, pasa altos, eliminabanda, este, pasabandas y, y, y otros ecualizadores eh, diferentes. Eh, eh, cuando hablamos de filtros es, lo mejor es pensar en el dominio de la frecuencia eh, uno piensa en, en una onda de sonido, en un audio y generalmente uno ve la representación en el tiempo una amplitud de la onda que va, que va variando con el tiempo en el tiempo va variando la onda ¿Okay? Pero resulta que esa onda también se puede analizar en cuanto a qué parciales se, eh, contiene. Eh, para eso tenemos que hablar del teorema de Fourier, un matemático francés que eh, expresó que cualquier onda periódica o un segmento finito en el tiempo de una onda no periódica se puede representar o construir. Este, como una sumatoria de sinusoides de distintas amplitudes, eh, frecuencias y fases. Entonces hay una representación gráfica que nos permite observar cuáles son esos componentes sinusoidales que se llaman parciales. Eh, esos parciales son unas pequeñas barritas, unas líneas, expresadas en un gráfico donde la, de, el eje vertical, el eje vertical, es el, eh, el peso de esa parcial y, eh, y el eje horizontal es la frecuencia de ese parcial. Entonces, este, si nosotros tenemos una sinusoide de 440 Hz, va a ser un palito en el punto este que, que está aquí, ese sería 440 Hz. Y el tamaño del palito sería su peso, un peso relativo. Por ejemplo, si es 1 y hay otro palito en. 547 Hz que son este un tercio significa que el peso de que contribuye a la señal total al sumarla es de un tercio de la, de la, de la sinusoide, o sea, la sinusoide, perdón, de la sinusoide de 440 Hz. La de 537 tiene un tercio de la, de la amplitud de la de 440. Y cuando se suma, te da una nueva onda o una nueva forma de onda. ¿Okay? Entonces este, aquí tengo abierto. El, el programa Audacity, eh, como el filtro afecta el, el timbre, el color del sonido, digamos, y justamente lo que vamos a tratar de entender es que eh, al tener un, un, un, una onda con un contenido de parciales, un número de parciales, si yo elimino alguno de esos parciales, va a cambiar el color del sonido. ¿okay? Estos son filtros en Audacity, si se quiere estáticos, es decir, este, como audacity eh, es un, eh, tiene que uno crear hacer la operación eh, esperar un tiempo para que el, el efecto actúe y después decidir a si uno le gusta o no el, el resultado del efecto no es una cosa que ocurre en tiempo real sino que tiene que este, calcularse este, y, y, y, y realizarse y después uno decide si uno lo quiere o no, este, no son pocos los filtros que, que, que, que se mueven que se mueven sobre la frecuencia sea un filtro que abre y cierra, que modifique su frecuencia de corte o su frecuencia de resonancia o su resonancia, que son to todos términos específicos de los filtros. Entonces en, en Audacity es poco lo que se puede hacer, en otros programas sí es, es muy sencillo implementar esos parámetros movibles en, en los filtros. Entonces bueno, este, como, como digamos nosotros queremos escuchar el, el mayor efecto del filtraje, entonces no toda onda nos sirve para apreciar ese, ese, ese filtraje, esa modificación de los parciales, de los componentes sinusoidales que pueda tener el sonido. El ruido blanco es este, un, un sonido que contiene todas las sinusoides posibles. En realidad eh, contiene la misma probabilidad que en cualquier instante del tiempo exista alguna o sea, un eh, toda la sinusoide. Tiene la misma pro probabilidad de aparecer cualquier parcial. Entonces eso hace que, que, que básicamente, en promedio, estén todo el tiempo presentes las parciales. Pero por ese elemento de, de caos, este, el ruido blanco, que es un ruido muy común en la naturaleza, este, es, es, es un ruido no estático, es un ruido cambiante. Ese es el ruido blanco, más o menos imitándolo con la voz. Y, y ese ruido este, no, no suena idéntico en cada instante del tiempo, pero en promedio eh, tiene esa particularidad. Otra, otro, otra onda que podemos probar el filtro son, por ejemplo, dientes de sierra. Los dientes de sierra es una onda periódica que contiene una frecuencia fundamental. Digamos, mientras más grave sea la frecuencia fundamental, más podemos escuchar este... Los, los efectos de, de, de, de, de los filtros porque va a tener más armónicos presentes Todo, todas las ondas periódicas solo contienen parciales armónicos y los parciales armónicos son números enteros de este, son múltiplos enteros de esa frecuencia fundamental entonces si por ejemplo la frecuencia fundamental son 100 Hz va a tener un armónico en 200 Hz en 300 Hz en 400 Hz en 500 Hz eso va a ser este, por lo menos la diente y sierra va a contener todos esos armónicos en los múltiplos enteros y tiene la particularidad que el peso de los armónicos es el inverso del número, del número por el que se multiplica entonces por ejemplo 100 por 2 son 200, en 200 el peso es un medio 100 por 3 son 300 y el peso del armónico es un tercio eso lo pueden conseguir, este, yo tengo algunas cosas escritas en internet también, este, y lo pueden conseguir este, eh, en, como, como la, el espectro de líneas eh, de o una onda diente de cierre y de ondas periódicas en general. Entonces voy a generar un ruido, aquí es, va a ser de amplitud 0.8 y durante 20 segundos, entonces tengo mi ruido blanco aquí, y ese ruido lo voy a someter a el filtro Efecto y busco ecualización ¿okay? este filtro es, es, es, es, es, permite hacer muchas cosas distintas y por eso estoy grabando este video porque este no me parece tan fácil de explicar con, un, con unos gráficos, un pdf, en un video se ve mucho más claro lo que está pasando ¿okay? Entonces, lo que tenemos aquí en este gráfico es justamente, digamos, lo que se llama la respuesta de frecuencia del filtro, que es algo similar al espectro de líneas. O sea, aquí, aquí está, digamos, indicado eh, la relación entre el voltaje de entrada al filtro y el voltaje de salida del filtro. Cuando es 0 dB, significa que la entrada es igual a a la salida. Cuando son este, 12 dB, significa que la, la amplitud de salida del filtro es bastante mayor, este hecho es cuatro veces mayor en, en, en, en voltaje, creo que es en voltaje, este, pero en todo caso es cuatro veces mayor, lo escuchamos como cuatro veces mayor, como multiplicar por cuatro el volumen. ¿okay? Cuando tenemos menos 12 dB está atenuado cuatro veces. Entonces es más, eh, suena menos eh, esa, esa, ese parcial que esté sometido a, una, a un filtraje de menos 12 dB. Cuando está sometido a más 12 dB, realmente no se está filtrando, se está este, modificando y se está, se está haciendo más presente, se está haciendo más presente esa componente. Este, yo voy a aplanar la curva, aquí tengo un, un una botón que me permite aplanarla, entonces mi curva se, este, está en 0 dB, significa que no está filtrando. Eh, lo que entra es lo que sale, en toda la frecuencia. Uno puede pensar la respuesta de frecuencia como este, una, un generador sinusoidal que va variando su amplitud desde los, en este caso, 20 Hz hasta los... 10.000 Hz o hasta 15.000 Hz. Este, si yo coloco aquí, este, ver, ver, este, eh, eh, dibujar la curva, este, tengo otra, otra, otro tipo de dibujo, y, pero es lo mismo, 0 dB, aquí tengo 6 dB que es el doble, 12 dB que es cuatro veces la, la, la, la amplitud, y menos 6 dB es cuatro veces menos la amplitud, este, perdón, dos, eh, la mitad de la amplitud, y la mitad de la mitad de la amplitud. Eh, aquí está aplanada la curva y aquí tengo la escala de frecuencia lineal. Eh, el oído escucha eh, la frecuencia de manera logarítmica, que es como está expresada aquí. Si ustedes ven de 200 hertz a 400 hertz hay 200 hertz y ocupa este espacio. Pero de 1000 Hz a 2000 Hz hay más o menos el mismo espacio y, está, y esos son 1000 Hz, que es el, más del doble que el espacio que está aquí. M -m más de 5 veces, Eso, perdón, son 5 veces, la, la, eh, digamos de 200 a 400 hay 200 Hz. De 1000 a 2000 Hz hay 1000 Hz. O sea, 5 veces más sin embargo la, la distancia parece casi igual. El oído también lo percibe así. Es decir, el intervalo, este, el, esto, de, de hecho 200 a 400 son dos octavas, lo estás multiplicando por 2 y nuevamente por, perdón, es una octava, estás multiplicando 200 por 2, es una octava, y 1000 a 2000 también lo estás multiplicando por 2, es una octava. Así que uno está escuchando la, el mismo intervalo, solo que este sonido este sonido es más grave que, que este, y este, y este por, su, por supuesto, entonces es la octava superior de este, y este es este, eh, una altura superior a 200, y esta es la octava de 1000. Entonces, este eso eso es lo que lo que este, y uno puede modificarlos para fijar valores y para verlo de otra manera. Y, y, y eso no altera en, en nada lo que, lo, lo, lo, lo que es la respuesta de, de, de, de frecuencia, o sea, como lo ves. Si es logarítmico es lineal, es, es decir, si escoges mil, es mil. Eh, entonces aquí tenemos una respuesta plana. Si yo introduzco aquí, por ejemplo, en, en, en 200 Hz pues este, en, 200, en 200 Hz introduzco le doy un clic con el ratón, o sea, sobre el cursor, le doy un clic de la izquierdo entonces me aparece un puntico blanco, un puntico blanco, y si yo ahora, por ejemplo, aquí en 1000 Hz, lo pongo en menos 30 dB, es decir, lo atenúo lo más que puedo, lo pongo en 30 dB, entonces ahora el filtro me va a eliminar progresivamente los componentes que están por encima de 200 Hz ¿Okay? si escuchamos esto, o sea, la vista previa del filtro me permite escucharlo ¿Okay? escuchamos un ruido grave ok, si nosotros este, queremos eh, rodar esto por ejemplo rodar este punto este podemos rodarlo así o podemos rodarlo para acá este lo podemos rodar también este y entonces este lo podemos escuchar ahora es un ruido filtrado pero no no tanto si yo quiero eliminarlo por completo yo tomo este punto y lo jalo hasta salir de la, de la, de la barra y aquí este punto, como como este punto es el que estaba mandando ahora, es el único punto de control que he creado, pues este punto estaba en menos 30 dB, entonces todo se bajó a menos 30 dB. Si yo ahora subo este punto y también lo, lo voto, lo puedo votar a, por abajo o por arriba o por los lados, creo, pero por abajo o por arriba es lo mejor. Entonces yo lo voto y ahora me, se me aplana la curva otra vez en 0 dB. ¿okay? Entonces si yo escucho ahora, tengo mi ruido blanco original sin filtraje si yo yo puedo yo puedo hacer este puedo crear cualquier número de puntos y puedo ahora modificar esto estas formas y crear como bandas bandas de sonido este, bandas de sonido o sea grupos espacios que me van a pasar estas componentes que están aquí adentro y, y esta es la que más va a sonar la componente que caiga aquí. Este, aquí aquí esto va a ser estar más atenuado pero no completamente si yo quiero aquí tener un por ejemplo un, un, un pico mucho mayor acá y estrecharlo esta entonces esto se llama ancho de banda y esto se llama la resonancia del, del filtro. Y estos son filtros pasabandas de una manera este, muy, muy este, eh, burda. Pues. Este, escuchamos la vista previa. Y ahora escuchamos resonadores. Escuchamos como si estuviéramos soplando botellas, o sea, varias botellas de distintas de afinaciones, si se quiere. Okay, entonces eso es una ilustración rápida para, para mostrar eh, este, lo que se puede dibujar. Si yo aquí este, ah, disculpe, si yo aquí le pongo el ecualizador gráfico, me modifica las curvas este, y las hace menos puntiagudas. No estoy del todo seguro si modifica o no el sonido. Creo que no. Pero en todo caso Ahora yo puedo dibujar las curvas, pero con estas este, eh, eh, frecuencias fijas que yo tengo aquí. O si sea, yo tengo esta frecuencia fijada, si yo subo esto más, subo la curva aquí, si subo esta aquí, subo la curva aquí, aquí puedo tener, este, bajar varias este, y tener una por aquí. Y así puedo ir jugando con, lo, con, lo, con, con el timbre, con el color del sonido. Una vez que yo estoy satisfecho con el resultado que tengo, no se olviden de dar aquí a OK. También pueden guardar estas curvas. Si a ustedes les gusta mucho y dicen, bueno, déjame aplicarlo a, a, en una obra eh, a varios sonidos, este, la misma curva de, de alteración de los componentes, de los parciales, de, la, de, de, de, de esos sonidos, entonces pueden este, guardar la curva aquí este, hay, hay una aquí no está la curva déjame ver si la perdí no aquí está todavía eh, yo no sé si yo creé este, este que se llama sin nombre como para tener un, un, una base donde yo ahora puedo decir guardar organizar curvas y entonces yo puedo este, cambiar cambiar el nombre de este y después guardo una plana y entonces con otro nombre entonces yo este en particular le puedo este, renombrar ¿okay? le puedo renombrar pongo renombrar y ahora si sí yo cambio el nombre y digo este, eh, varias bandas y coloco aquí ok ahora eh, me, me crea otro unnamed este, y uno llamado varias bandas entonces si yo lo hago así este, tengo el, el filtro varias bandas si pongo unnamed 1, tengo el, el mismo filtro. Este, si yo lo, este y tengo eh, el sin nombre que es plano. O sea, ese, ese ese digamos no, no entiendo mucho la lógica del proceso, pero, pero eso es lo que estoy observando. Este, si yo quiero a, a, organizar las curvas, este yo puedo yo puedo este, tomar, por ejemplo, varias bandas y este borrarlo. ¿okay? entonces ya perdí mis varias bandas el unnamed uno que también era, era, era este, el, el unnamed uno era, era también el de la curva que acabo de crear vamos a, vamos a aplicarlo a la al ruido la tengo, y puede ser en una sección nada más del ruido blanco no tiene que ser en todo, la, en todo el tiempo que dure yo simplemente escojo la sección Okay, entonces aplico el filtro y si yo ahora quiero este, volver a la, a, la, a la ecualización y borrar este filtro este, pues yo, fíjate, me apareció varias bandas otra vez y lo había borrado entonces, quien entiende estos programas a veces eh, en todo caso, bueno, este, guardar, organizar curva aquí tengo un name, lo voy a borrar varias bandas, lo voy a borrar okay, eh, y eh, tal vez tenga que cerrar el programa y volver a abrirlo para que sea efectivo esos cambios que hice, no lo sé realmente ¿okay? entonces eso eso eh, eh, no voy a alterar más nada eso era lo que quería explicarles de cómo utilizar este, ese filtro en particular en Audacity hay otro filtro en efecto digamos este ahí este, hay, hay eh, a ver eh, aquí en los complementos que son que se han, que se han descargado plugins, aquí hay un, un filtro este, con resonancia pasa abajo, otro filtro pasa paso abajo este, un filtro este, paramétrico de, de cuatro bandas, o sea, eso es un ecualizador que tiene cuatro, cuatro, cuatro filtros en, en una colección este, y aquí hay otro, otra cantidad de filtros ¿okay? y si uno sigue buscando en otros en otro, en otro de los, de los, de los eh, en, en otro de los complementos también es posible que se encuentren otros filtros y, este, y habría que probarlos eh, a ver si a uno les gusta o no les gusta lo, para lo que uno está buscando entonces bueno, muchas gracias por, por la atención y, y espero que les sea útil